Para la ceremonia de protocolo de este partido, Ismael Rosario López, el árbitro central para el encuentro. De repente, algún problemilla de lesión, no ha jugado, hay sol, hay 29 grados, está haciendo calor en San Luis Potosí. ¡Tiu! ¡Vámonos! ¡Pon! Acá la tiene ya, se acomoda, mete centro, Murillo. Con algún problema para aquí viene el Atlético de San Luis. Vamos a ver si la jugada crece. El toque por el centro. Tiro. Sean los dos, a lo mejor algún otro también. Acá vienen. Acá vienen. Verte, verte, verte, verte. Afuera. Levanta la mirada. Verte. Sigue y pide al compañero que se mueva. Aquí la opción para el tiro. Le pegó Saiz Buñoz Atrás. Es esta tabla tan peculiar en el fútbol mexicano que es tabla de, de, de, de multas, ¿no? Esta, esta buena llegada. Lo intenta, pero esto es lo que ha faltado Nada más, de definir la mejor Esta... Llega de atrás, todavía Iniestra Toca para Waller, le va a pegar Afuera Pues están firmando ya su mejor temporada Viene largo, porque el torneo pasado Se metieron a repechaje Pero con menos puntos, aquí en el bote esperaba Waller mejor, eh, San Luis, a ver si habrá hablado de lo importante que es Conseguir la victoria, ¿no? Para jugar ese partido A ver acá, en bueno, te a esto. ver acá Acevedo, el disparo de Said Muñoz no le da un, un toque angulado, digamos. Es que Se... En el medio tiempo, Jardín no. platicó con ellos. Ya subir ese riesgo, rebate arriba. O es, sí, remate León viene con la pelota larga. Ahí está Waller. Ahí está Waller. ¡Gol! Así lo leyó Yardín, así lo buscó para el arranque del segundo tiempo. Y está ganando. El... Un equipo no cambia así, a tal grado, nada más porque sí. De acuerdo. de la comarca lagunera. El cel, 5G, un mundo de posibilidades. En cortito, Gorriarán, Gorriarán a donde acá el disparo. Pone lejos por la media cancha en donde recupera Mateus Toria. Tiro en el bote difícil. Protege la pelota, pero no la puede alejar tanto. Brian Lozano entra al área, busca el espacio. Tiro. ¡Gol! Elabora Baromero y es el gol. Es el 5G posibilidades en tus manos gol de Santos en esta zona en donde puede crecer el balón Berterame vamos a ver en el toque para la izquierda en el tiro y verte la estrella en Acevedo todavía todavía el centro Abel con el y por cómo están ahorita que pues estarían iguales en todo, en todo mundo, los, sí. los criterios digamos tradicionales y conocidos viene y el centro sin ángulo y por poco verterame todavía arriba. La llegada de Jair Díaz la pone por arriba, pero verte sin ángulo la estaba metiendo, la estaba metiendo Jared. Sí, así es, ¿no? Por derecha aquí la pelea muy bien 350 si apuestas tus 400 cobrarías 1800 caliente punto mx más acción más diversión más diversión más diversión del modo aguirre que le pega sí y barovero está atrás carrillo toca para la izquierda acá viene la llegada por dónde por dónde a raya final sigue pase de vida queda ahí el balón atrás tiro no no llega el tiro no llega el tiro no llegó nunca el tiro pelota parada Aquí tiene sorprender con el disparo que va por arriba y... A Yair le cayó una pelota y no supo qué hacer con ella. Bueno, ya son asuntos inherentes al fútbol, pero la postura colectiva, la postura de equipo... Sí uh, de ¡Uy, todo. Viene del error! ¡Gol! ¡Del Santos de la Comarca Lagunera! ¡El equipo del interino, Fentanés, va a ganar! Santos va a ganar el juego y También Santos Laguna Le ha apostado mucho en los últimos años Otro más uh, Fuera de lugar offside, offside. Fuera de lugar. Corriarán cobró Doria la había metido pero en posición Fuera de... Acá para la salida ahora Del Atlético de San Luis, se acabó el partido Se acabó el partido Obviamente la gente abuchea No le gusta el resultado Santos gana bien el juego Y San Luis va a visitar